Sony se hunde en su propia miseria y el juicio en Brasil y no en Estados Unidos qué curioso con el que pensaban que iban a obligar a Xbox a no, dejar, a no dejarle sin Call of Duty eh, es lo que en parte nos trae hasta aquí pero por otra parte nos es, eh, está la cosa de lo importante lo que llevan haciendo durante toda la vida PlayStation. Lo voy a resumir brevemente. PlayStation 1 y PlayStation 2. Las dos consolas más pirateadas. Todos eh, la tenían prácticamente pirateadas. Todos tenían su terrina de juegos. La llena de juegos. Muy bien. Ese era el Game Pass de, de los pobres. Eh, durante no, nunca lo arregló ni en la playstation 1 ni en la playstation 2 por cierto la primera play, en la primera remesa de la playstation 1 salió mal y nunca devolvieron el dinero se callaron la boca ah, se ha roto. Bueno, habrá que comprar otra muchas gracias sony muchas gracias por todos los años en los que te has preocupado de ser el mejor siguiendo la ley del mínimo esfuerzo te acercaste a Pioneer para ver si aprendías un poquito de, de los discos, de cómo iba lo de los CDs porque sabías que Pioneer eran muy buenos te acercaste a Nintendo, ya esa ya era el primer paso para meterte en el mundo de los videojuegos incluso llegaste a a tener tu primer ordenador eh, tipo Spectrum tipo MCX, que también hubo uno y después tuviste la licencia junto con Nintendo de hacer un proyecto que se llamaba Nintendo Station que para los que no lo sepan Nintendo y Playstation hubo un momento en el que parecía que se iban a unir estaban llevaban tiempo, bueno playstation no, sony, porque playstation todavía no existía, claro sony intentaba pues hacerse un, un hueco en el mercado, qué es lo que hizo sony? dejó en el evento a la gente de, de, de nintendo ahí con tu nintendo station fdx show eh, es un canal que yo sigo de vez en cuando, no, no puedo estar viendo youtube todo eh, a todo el mundo y, y siempre los recomiendo, eh, porque en primer lugar me gustó mucho el vídeo en el que hizo la Nintendo Station, un gran proyecto que pues bueno, por lo que fuera, ahora vamos a decir por qué, eh, no salió adelante. Y ahí se quedaron en el evento dos o tres trabajadores de, de, de Nintendo con la Nintendo Station, hay fotografía, la podéis buscar por Google. Eh, muy bien. ¿Y dónde está Sony? ¿A qué Sony está presentando la PlayStation 1? La PCX. Bien, ahí empieza ya el, el, el, el, el... Ahí ya te puedes dar cuenta de que no es una empresa japonesa muy de fiel. Más bien parece que lo lleven la, lo, lo, los Yakuza. Sí, los Yakuza, los de verdad. Eh, luego se quieren meter y expandirse. En el, entonces tienen una mentalidad que difiere mucho de la mentalidad japonesa. Tú no puedes comparar Sony con Nintendo. ¡Jamás! Es que, o sea, si, si Sony si eh, Sony fuera como Nintendo, a la primera cagada se hace la alaquil y pide 30.000 veces perdón. Cosa que en la vida jamás escucharéis a Sony pedir perdón nunca por nada. Oye, nos han robado tres más de 9.000 cuentas eh, y les han robado dinero. Eh, aparte, muchas más cuentas con su información y tal. También se las han llevado. ¿Qué hacemos? Una actualización. Esto con la PlayStation 3. Bien. Bueno, en cuanto a los juegos, eh, ganamos mucho dinero vendiendo consolas. ¡Ay, qué bien! ¡Qué importante! ¡Qué importante es vender consolas! Pero mucho más importante es que esas consolas tengan juegos. Y ahora viene lo bueno: ¿dónde están esos juegos? cuáles son realmente juegos de Sony y cuáles son y cuáles no, ahí está la cosa, durante años os han estado vendiendo la burra de que el del Scroll, eh, Fallout, eh, Assassin's Creed si hace falta, Crash Bandicoot es nuestra mascota, A ver, enséñeme los papeles de... A ver, vamos a ver. Eh, aquí pone que, que estas empresas son independientes. Esto no, usted no es propietario de Crash Bandicoot, ni es propietario de Call of Duty, eh, aquí no pone ninguna fe, ni siquiera tiene nada más que eh, contratos bastante cuestionables, como los que vimos con Capcom ¿eh? y ahora eh, los que estamos viendo gracias a que Sony se ha pegado un tiro en el pie. Como como dije hace ya unos cuantos vídeos, como en Estados Unidos ya no le hacen, ya no le, no, no le prestan ni atención a Sony, porque ya se saben con qué cantinera van a venir, que si monopolio por aquí, que si monopolio por allá. Bueno. Su monopolio eh, es el de secuestrar videojuegos para que las compañías, las demás compañías, no solamente Xbox, no puedan disfrutar de esos juegos. Y eso no es monopolio. Bueno, bueno vamos a ver. Monopolio, como he dicho siempre, sería si por ejemplo eh, Microsoft comprara Nintendo entonces dirías tú coño mmm, que alguien le diga algo a microsoft porque eh, mmm, se está comiendo todo el mercado y por otra parte si creemos en el libre mercado tenemos que entender de que si hay una compra que ya está efectuada y acta ya está finiquitada como la de activision blizzard mmm, hacer un juicio en Brasil que por cierto me he descargado todo el todo el el en un pdf que viene aquí eh, y vamos a leer un poco rápidamente algunas cosillas dice ¿vale? la capacidad de Microsoft para continuar expandiendo Game Pass se ha visto obstaculizada por el deseo de Sony de inhibir dicho crecimiento, afirma Microsoft en la presentación del 9 de agosto ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica CADE, traducido en portugués. Eh, Sony paga por derechos de bloqueo. Para evitar que los desarrolladores agreguen contenido a Game Pass y otros servicios de suscripción de la competencia. Ya hemos hablado también de Capcom. Eh, más abajo, a... no estamos claros exactamente de qué se refiere Microsoft aquí, pero los contratos para publicar juegos pueden ser complejos, particularmente cuando se trata de derechos para servicios de transmisión y suscripción, los documentos presentados en el juicio de Epic Games contra Apple en el año pasado, eh, revelaron que Microsoft había estado considerando reducir la división de ingresos para los juegos de PC a cambio de la concesión de derechos de transmisión a Microsoft cosa que nunca sucedió al final, pero bueno de haber seguido adelante pues hubieran tenido pues más, habrían obligado a los otros que no pudieran tener pero no siguieron adelante con esa idea, Microsoft está tratando de convencer al regulador de CADE eh, de Brasil de que debería renunciar a través de la adquisición propuesta por la, eh, por la compañía de Activision Blizzard por 68, mil millones de dólares y ojito con lo que dice ese no es el caso en Brasil donde su regulador de competencia ofrece documentos públicos que proporcionan una visión única de la competencia comercial entre Microsoft y Sony de ahí que me voy a tener que leer todo el todo el papeleo porque ahí viene lo más importante Claro, todo, aquí la gente, eh, las desarrolladoras me refiero, dijeron con, con lo que estaba planteando Sony, en, con lo que está pla planteando en, en Brasil, dijeron, ¿cómo? Que Call of Duty es un género y, y que solamente... No. De hecho aquí lo pone, dice, naturalmente microsoft no está de acuerdo y Ubisoft Riot Games Bandai Namco y Google han destacado la competencia de Call of Duty en forma de Apex Legends Battlefield Pug podría decir también Ghost Record eh, o sea que mmm, bueno pero con Battlefield ya me quedo le podemos poner a Wall Street, podemos poner, no, Battlefield ya está Como que, que Call of Duty es un género per se? mentira entonces vienen lo, los, los de Ubisoft los de Riot Games, los de Bandai Namco y le dice a Sonic eh, y le pilla de la oreja eh, no te pase Microsoft también afirma que agregar contenido de Activision Blizzard a Xbox Game Pass en realidad aumentará la competencia de alguna manera, la inclusión de contenido de Activision Blizzard en Game Pass no perjudica la la capacidad de otros jugadores para competir en el mercado de distribución de juegos digitales, afirma Microsoft en un documento donde la compañía también argumenta que aumenta la competencia gracias al contenido de la calidad de alta calidad a menores costos inmediatos. Sony aún no ha respondido en este, eh, en este punto particular, pero evidentemente de <ríe> 10 dólares por mes para Xbox Game Pass es fácil imaginar a los consumidores, como dice aquí, eligiendo esa opción para jugar a títulos como Call of Duty, a tener que pasar por pagar 60, 70, 80 dólares por el mismo juego y, y, y lo mismo no lo hacer el mismo día, lo mismo será cuando lo compres y poseer el juego, ¿no? para, para poder poseer el juego. Bueno, aquí en, en este... en este... he visto eh, varias cosas bastante interesantes. Dice si las afirmaciones sobre los derechos de bloqueo son precisas, no sería la primera vez que Sony ha utilizado incentivos financieros para bloquear a los desarrolladores. Esto ya lo hemos visto con Capcom y lo hemos visto con, con otras. Eh, Electroly también tuvo Epic Games, ya, muchas. Eh, Sony retuvo el juego multiplataforma de PlayStation 4 durante años. E implementó una, una participación en los ingresos de crossplay para los editores que querían habilitar el juego cruzado en sus juegos cosa que no hicieron los demás, pero o sea, Sony obligó a los editores a pagar a Sony una regalía un regalo digamos, una regalía es un pago, en verdad cada vez que los jugadores de Playstation contribuyeron eh, con más de un cierto porcentaje al resultado final de un juego multiplataforma para compensar la reducción de los ingresos de Sony que permite el juego cruzado el CEO de Epic Games Tim Sweeney testificó el año pasado que Sony era el único titular de las plataformas la plataforma, que requería esta compensación por el juego cruzado algo que debería de ser bueno le quieren sacar dinero a todo Sony lleva haciendo esto desde, desde hace muchos años con esto voy a terminar el vídeo ya nos vemos en el siguiente vídeo y recordad que ya lo hicieron con Capcom que lo hicieron con muchas otras empresas que ahora está como gato panza arriba que no sabe ni cómo defenderse que está en los peores momentos de su vida y el juicio que lo tienen más que perdido va a ser una puntillita más para el fin por cierto no sé si os habéis fijado pero es ya es que ya ha puesto ya ha puesto ya el logotipo ya lo he puesto estamos preparándonos para el invierno ¿eh? todavía queda todavía queda así que nos vemos en el próximo vídeo en Toxic Game Channel, yo soy el Vengador Tóxico, y nos vemos más pronto que más pronto que tarde. ¡Hasta la próxima, amigos!